Estamos románticos en esta tarde. Y le vamos a poner un toque más suave, más romántico, porque ¿estará alterada Delfina Pisano? ¿Está en los gritos? ¿O toda su familia está cantando? ¿Estarán cantando este tema? ¿Estarán románticos en la familia Pisano? Pero ella le pone los puntos. Estoy hablando de todo un poco, de la columnista, Delfina Pisano, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola, Delfi. Hola, Cari. ¿Te estás riendo, Delfi. Mejor sí, yo... Sí, por... porque me sí, estoy cantando canción por eso. Es, es que son unos artistas los pisanos. Y no te escuchan porque... Yo y no se escucha porque todo el cuello puesto, pero a lo mejor a mí no se escucha ahí juntos, no se escucha, de ¿sí? claro Claro, pero vos le tenés que decir, mira, ma, eh, eh, papá, mamá, abuela, no sé quién está, decirle yo, este es mi espacio, tengo que salir a la radio, pongan media onda al menos, ¿o no? Está ahí eh, en pero es un cuarto, es un, estamos abajo es un cuarto, bueno, está la cocina y todo el límite, suben al cuarto y si pueden atarse, que ¿sí? no sé por qué. Claro, no ahí. No, se ponga atrás, estamos en el, el living y después está al líder, que es un cuarto. Y ya en la casa en el cuarto. Se claro. escucha acá abajo porque tiene ventana para que se cierre. Claro, que se ponga medias pilas. ¿Quién está en ese cuarto? Papá, Emma y mamá. Caché Sara. ¿Mm? Y, y me quedo acá abajo. ¿Vos te quedaste solita? Sí, me quedo con Simone. No, no, no, sala acá con Está bien, Hola, lo mandaste al cuarto. Me, me encanta... Sí. Esto que lo mandes al cuarto está muy bueno, ¿eh? Sí, Papá al cuarto. Eres. Sí. En cualquier momento le metes una penitencia. Y luego metí una voz, ¿no? no. Sino que ahora sos brava, del vos, ¿eh? Sí, ¿viste? Tenés tu carácter. Sí. El otro día te vi ahí en el Instagram, viste que vos estás haciendo todos los miércoles y los sábados a las oh, 7 de las tarde, Sí. Estás haciendo sí. las salidas de Delfina DJ. Sí. El otro día te vi enojada. Sí, porque se me, se me rompió el parlante grande y no tenía parlante por eso. Y por eso te enojaste en público y pues ya venía siempre tenía la obra, ya ponía todo y se me lo justo un chip que va a la compu a la, no bueno, tengo la, la, tengo la copa del colegio y no uh -huh. tengo plantas no tengo afuera, no me sale la música para afuera, me sale pensando para un parlante ese de cular y nomás salen para afuera, claro tengo. y tengo plantas ese que me trajo mi tía de Buenos Aires, sí. grande y tenía una chiquita rota ya más o menos rota y se me quedó adentro del parlante, así que ayer me lo dieron en el parlante nuevo, ya todo armado, ya todo sacado la ficha, todo, ya está, así que ya tengo parlante nuevo. Ya tenés parlante, decir, que yo el sábado escucho a Delfina DJ con parlante nuevo. Bueno, parlante nuevo. Claro, sí. vos siempre esas cosas me las tenés que decir, porque nosotros acá empezamos a pedir a la abuela, a la tía, a todos, acordate. Empezamos sí, sí, a pedir voy, parlantes. Pero, sí, sí, pero voy, ya me vuelve a mi tía ya me da uno para mi compañero. De 17 años, tenía uno con luces, color, y, y eso ya no me quería no más. Y que dijo a Dios Sandra: ¿Qué más se lo trajo Buenos Aires en el micro? Una genia. ¿Cómo vino en, la ¿cómo? tía Sandra? Para mi compañero 18 vino. Ah, pero ya lo tenías de antes, no ahora que estamos en pandemia. No, no, no, no, no de antes. Ah, y a, pero ahora tenés parlante, sí. Sí, es más grande ahora sí tengo. Bien, genial, me encantó. El que me acompañe en todos lados. Bien, el que me trajiste a la fiesta de la radio. No, ese es el chiquitito, este, ahora tengo uno más grande. Bien, perfecto, me encanta. Delfi, escúchame, viste sí. que, que hoy estamos todos atentos con lo que va a decir el presidente, se alarga sí, la hoy? pandemia. ¿Hoy? Sí, hoy, hoy tenemos que escucharte. No, y hoy, hoy tenemos que escuchar a la noche, sí, aparentemente que, van a hablar a mí, hoy. Que, me dijeron el sábado a mí. Vos decís que va... Puede ser que lo postergan para el sábado, no lo sé, pero aparentemente... A mí para el sábado. Estate atenta hoy. Bueno. A ver qué es lo que dice. Pero de todas maneras, sé que vos te adelantaste, porque sabés que esto se extiende, sí. lo, de, lo de la cuarentena. ¿Estás mm -hmm. haciendo desinfectante? Sí. ¿Sos una adelantada vos? Sí. ¿Qué estás haciendo? Contame, ¿de qué se trata? Cortamos las marinas y limón uh -huh. en un, en un, en un, en un, en un, como un, en un, ¿sale? Recipiente. En un, en un recipiente con mucha agua y uh -huh. dejar en el lugar oscuro. Bien. ¿Y eso se hace desinfectante después? Sí va sí. a servir tiene que esperar 30 días ah como un mes un montón sí bien pero sí, bueno la cámara foto y es más la maestra pero lo bueno esto que si podemos hacer desinfectante casero vamos a beneficiar el bolsillo de muchas amas de casa sí está buenísima esa receta y a pues, mi casa le viene mejor porque nunca le he <risa> No, no, no, no, pero no, no, no, no, es, que. Escúchame, son intimidades, Delfi, no empecé a decir así. No pasa nada, pero ya tenemos dos conversa. Eh, no, no, no, soy, no, no, no limpio nada, eh, no, no. Pero yo tampoco limpio mi casa, ni ahí. A mí me cuesta no, limpiar, yo prefiero amor, trabajar afuera. Limpio, y apagas el vago y se y se va arriba. Y sí, se, se hace el pisano, chao, dice, se, voy, voy se va arriba, para el cuarto. Se vuelve, se vuelve. Se claro, se, se, se va para el cuarto. Si todo el tiempo lo sí. están mandando para el cuarto, él se va para el cuarto. Sí. <ríe> le encontró la vuelta a la limpieza, Pisano. Sí. Sí, se va para el cuarto. Me por acá abajo, para dormir, y al cuarto a dormir. Sí, claro, ponela ahí en penitencia. Delfi, ¿cómo pasaste el día de la bandera? Vi que hiciste una bandera muy linda de Argentina. Sí, la tengo, la tengo acá, pero. Justo acá, hoy, en, la maestra ayer dio tarea de, de 20 de junio, y de la Bandera, y San Martín, o no sé, o Belgrano, no sé San Martín, bueno. De Belgrano. Y, bueno, muy Belgrano. Muchas gracias por la De nada, acá estamos, <risa> compañera. Acá tengo muchas preguntas, pero me voy leerlas porque son un montón. Claro. Ah, eh, ¿Cómo son los agentes? No sé, ¿cómo una... O sea, acá dice, ¿cuánto es la no sé, la de me, la de mira de Messi contra la Argentina? Y bueno, acá el enseño, puse una foto con la con la de mira de Messi, pero no se ve y en lugar en el lugar, <risa> <vale>! el lugar... <risa> estás te estás portando como en el Instagram, estás al aire Delfi. <risa> bueno, en el, en el lugar estaba en el, en, Mayagas, en todos lados. Las esta es la bandera de esta banderas argentinas, y acá pusimos de Paraguay, de Chile, de, de mi abuelo que es paraguayo, de, de Bolivia, de no sé qué, qué más, porque no me sale la palabra de toda Latinoamérica. Eh, pusiste Latinoamérica, sí, Gracias Bien. por muy simuloso. Eh, no nota de cagado de visa, fue agrada, se está de ¿Cómo claro. es? Dice la maestra, eh, a Carlos me manda. Eh, alguna bandera en su casa y manda la foto. Bueno, se la mandé. hoy ya hice toda la tarea, por suerte. Eh, no sé qué dice mi tarea, para que tengo otra más por acá. Si tengo más es tarea. que siempre ah. te mandan tareas. Todo el tiempo sí, te mandan tareas. Tengo la carpeta llena de tareas, bueno. Era como una... Era como un sanguchito, era un chocote grande, serio. <risa> un sanguchazo te mandaron. Sí. <risa> es así, pobre, pobre Luz, vamos, le vamos a decir que deje de mandarte tanta tarea, esta Luz. No, igual bueno, a mí me gusta, porque yo me siento y me, me Ah, bueno, entonces no te, ah, no te quejes del sanguchito. A veces, a veces la burlo de mi mamá, la burlo, como le hecho, leo al lado la burlo, y sí bueno, y nada más. Eva, Bueno, Delfi, ya se bueno. nos termina el programa, lindo escucharte, Dale. no te enojes no en quiero. el Instagram, ponele onda, bueno. bailar. yo te quiero, Dale. yo te aclaro, cuando no te veo ¿Qué? feliz, me voy, Dale. ¿sí? Cuando te veo Dale. feliz, me quedo, Dale. hice lío el otro día, yo hice un no, lío, no. porque puse no, un creo? video, claro, yo te miré, ah. y dije, conecto y aparecía yo y me quise ir, sí. Porque... yo también, aparte de eso, porque llamé, por eso. Ah, no entendí yo qué tenía que hacer. te llamé Se llamé medio vivo, de, medio vivo de, de mío. ¿Y podemos estar las dos? Sí, yo sé pasar música y vamos a estar charlando y se pasa música. Entonces. Ah, no entendí cómo era, por eso. Bueno, no. me pongo linda, no, no estoy de casa porque viste así de sorpresa. Vos cualquier cosa me avisás. Eh... Dale, dale. Bueno, Delfi, te mando un bueno. beso grande, buen fin de. Gracias. Chau, chau. Chao, chao, chao. Así pasó Delfina pisano por la tarde del magazine. Ya venimos.